Hola, muy buenos días o buenas tardes a los seguidores del canal de Movimiento Civil, dependiendo de dónde me vean y cómo me vean. Hoy estamos aquí en un análisis que vamos a realizar sobre el precio de Bitcoin, porque me parece fundamental e importante que sepan lo que está sucediendo en estos momentos, día 19 de eh, septiembre del año 2022. Aquí tenéis al precio de Bitcoin 18.698 dólares. Ha tenido una caída brutal de prácticamente unos mil dólares desde los 19.500 dólares en los que se situaba el precio hace aproximadamente unas 48 horas. No ha sido precisamente un fin de semana muy alentador para el precio de Bitcoin, pero tampoco lo ha sido para la bolsa de los Estados Unidos que está abriendo hoy en negativo. También se sitúa en terreno negativo la bolsa en los 3.844 puntos. Nada, nada, pero que nada bien para la bolsa americana, que va a arrastrar lógicamente al precio de Bitcoin y desde mi punto de vista va a seguir cayendo, porque lleva pues desde hace unas dos semanas y principalmente este mes de septiembre, que ha sido tradicionalmente un mes en los últimos años bajista, dentro del bear market, vamos a poder ver cómo el SP500 va a bajar a zonas para buscar principalmente liquidez. De hecho, ahí tenéis que las medias móviles, la media rápida ya ha superado a la media lenta, y tenemos al precio del S&P por debajo incluso de la media de 200 que está dibujada ahí en color morada si nos vamos al BIX, al índice de volatilidad del mercado también lo vemos en puntos bueno no sumamente altos pero sí nos hacen pronosticar que la bolsa no va a tener un comportamiento muy bueno o muy notable en eh, principalmente las próximas semanas si nos vamos al índice de miedo y codicia también vamos a poder ver y comprobar que nos situamos en el número 21, en el punto número 21, es decir, un miedo extremo. En las últimas semanas hemos visto cómo ese miedo se ha ido incrementando y eso lo que nos quiere llegar a decir es que probablemente no hayamos llegado al punto más bajo del bear market, de esta bajada del mercado tan agresiva y tan potente, protagonizada principalmente por el mercado tradicional y seguida por eh, bitcoin y otros activos quiero dejaros el link aquí principalmente de nuestro canal de youtube donde podéis unirse y suscribirse además también de poder participar dentro de los cursos que estamos ofreciendo curso básico y curso avanzado fundamental dentro de nuestra academia blockchain que podéis aprovechar además están a precios muy asequibles tanto 80 euros el curso básico como a 160 el curso avanzado donde aprenderéis sobre el mundo de las criptomonedas y también sobre trading. Vais a aprender a operar los mercados y lo haréis en vivo y en directo. También yo aprovecharé en los próximos días para hacer vídeos en directo y realizar operaciones en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a tener ambas cosas: análisis y operaciones en directo. Y sin más, quiero despedirme eh, compartiendo con todos vosotros también el precio de Ethereum, porque Ethereum se encuentra ahora mismo en una situación bastante, bastante delicada desde el merge. Desde la actualización de Ethereum hemos visto que el precio no ha hecho más que caer, caer, caer, caer y caer. Eh, alcanzó Ethereum los 2.000 dólares eh, a finales de agosto, pero hemos visto que en aproximadamente tres semanas ese precio se ha reducido a los 1.300 dólares en los cuales estamos ahora. Eh, si Ethereum no supera los 1.340, 1.350 dólares, podemos ver incluso caídas mucho más pronunciadas en el precio de esta criptomoneda, la segunda criptomoneda por capitalización dentro del mercado. Así que probablemente busque liquidez en las zonas más bajas y yo espero incluso que el precio de Ethereum vaya a buscar eh, precios más bajos, es decir, busque los 850-900 dólares en los que se situó el precio hace aproximadamente unos meses, en junio de este mismo año. Así que sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Compártanlo y si quieren unirse a BinX o BINX, donde yo opero, podéis hacerlo a través del enlace de la descripción que voy a dejar en este vídeo. Además podéis copiarme y seguir las operaciones que yo también hago. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.